Porque también yo estuve ahí Cuando las fuerzas se te agotan Y no puedes más seguir Pero nunca perdí la fe Y un día llorando en mi aposento por el proceso, serás probado como el oro, no es un juego, yo soy el que te está pasando. Yeah. yeah. es Yo sé que pasando por esos momentos difíciles quizás digamos hasta aquí llegué. Yes Muchas gracias, conciertos cristianos. encontrarte en medio de la lucha más profunda te encontraré yo te rescataré necesito buscar los acordes pero lo voy a hacer aquí rápido Gloria a Dios. vamos a poner aquí te rescataré <coughs> Esa adoración es hermosa. <tose> Aleluya. Oh, Sonja El Señor, donde sea que te encuentres, va a mandar sus ángeles para rescatarte. No importa en el hoyo oscuro que te encuentras, en, en la tristeza profunda que te encuentras, el Señor tomará su mano poderosa y te va a sacar de ahí. Te va a librar de ahí, te va a restaurar, te va a quebrantar, te va a romper. Y va a sacar de ti lo mejor, va a sacar de ti una joya preciosa. Así como dice su palabra. Y aunque estés caminando por el valle de muerte, aunque estés caminando por la oscuridad más oscura, aunque estés caminando en, en medio de unas tinieblas donde no puedes ver luz, donde no encuentras salida, ahí el Señor mandará un ángel para rescatarte. Créele, no dudes. Y recuerda que el Señor siempre está escuchando todo lo que sale de nuestra boca, todo lo que le decimos, cada lágrima, el Señor está ahí y siempre va a estar ahí para ti. Dios te bendiga y no, conéctense esta noche en YouTube que estaré ministrando en, en North Carolina. Yes, saludos a Natalie. Yes, ella estuvo ahí y llegó en el momento perfecto. Dios bendiga a todos y gracias por estar conectados aquí conmigo, por compartir el, el video. Eh, cuando lo suba, comenten, dale like, súbelo a su historial, etiquétame para compartirlo de nuevo. Suscríbete al YouTube. Esta noche estaremos live en YouTube, so no te lo pierdas. Bye.